Ojalá expulsen, expulsen de Estados Unidos y que se someta a la justicia boliviana acá en Bolivia. Se escaparon de la justicia boliviana. Yo no puedo creer, hermanas y hermanos, algunos medios de comunicación dan cobertura a estos delincuentes que están en Estados Unidos por la prensa, como fueran personajes. Eso es apología de delito, cometen algunos medios de comunicación entrevistando a este delincuente que se escaparon a Estados Unidos. El presidente Evo Morales lamentó que algunos medios de comunicación hubieran consultado a Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Defensa en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, sobre la información difundida el pasado 21 de febrero de que una Corte Federal de los Estados Unidos ordenara que el expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, y su ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, sean sometidos a juicio en aquel país a iniciarse el 5 de marzo en un caso civil alegando que el ejército boliviano masacró a más de 50 de sus propios ciudadanos en un periodo de disturbios a civiles en 2003. Cuando empezó esa masacre en octubre del 2003, antes era septiembre, y el exministro de gobierno, Sánchez Versaín, personalmente dirigía para que metan bala. ¿Y qué había dicho ese día en Sorata, cuando estaba en el helicóptero? Saca a esos indios. De los caminos o los pondré un tiro. Mensaje directo de Sainz Berzain. Para que haya masacre, primero muertos han sido Sorata, Guarisata, y poco a poco entra la masacre a la ciudad del Alto. Sánchez Versaín afirmó también en la víspera que el presidente Evo Morales se quiere atribuirles a falsamente a él y al exmandatario Gonzalo Sánchez de Lozada los hechos luctuosos que él mismo provocó en 2003 y por los que enfrentan una demanda civil en Estados Unidos, asegurando que es un perseguido político. Creo yo que además él tiene operadores políticos al interior de nuestro país. Esto no es una, una locura o parte de la imaginación del movimiento al socialismo. El hecho de que ciertos medios de comunicación le den cobertura para decir barbaridades, a mí me parece que es algo que mínimamente hay que cuestionarnos entre nosotros. Este señor es responsable de un genocidio de un genocidio que ha dejado sangrando sobre todo a la ciudad del Alto. Y en respeto a los familiares de quienes han perdido la vida, de quienes han quedado mutilados tras eh, eh, estas acciones del gobierno de Sánchez de Lozada, deberían tener todas y todos, sobre todo los medios de comunicación, consideración y al menos un poco de empatía para con eh, las familias de, de, de las víctimas.